En este vídeo vamos a ver brevemente algunos aspectos básicos de la estadística. Lo primero que necesitamos para poder estudiar algo estadísticamente es plantearnos qué es lo que queremos saber y cómo vamos a recoger la información. Puede parecer que en el qué queremos saber no nos vamos a encontrar mucho problema. Total, es plantear una cuestión y las posibles respuestas que nos pueden dar, pero esto no es así. Las respuestas y la pregunta tienen que estar bien definidas, porque dependiendo de cómo lo hagamos, el análisis puede ser algo sencillo y llevadero o puede ser un auténtico suplicio. Si yo hago una pregunta cerrada y las respuestas también son cerradas, pues al final voy a tener un número limitado de respuestas y el análisis de los datos se hará de manera rápida. Si yo realizo una pregunta cuyas respuestas posibles son respuestas cerradas, pues el análisis de estos datos puede ser rápido. Sin embargo, si yo planteo una pregunta abierta del tipo ¿Por qué te has matriculado en esta carrera? el número de respuestas que puedo obtener puede ser casi tan grande como el número de personas a las que le pregunte. Y el análisis de esto puede llegar a ser muy tedioso en función del de número de personas a las que le haya preguntado. Quizás una persona dice que se ha matriculado en esta carrera por vocación y otra porque es lo que le lleva gustando desde que era pequeña o pequeño y otra porque eh, siempre ha sentido que eh, quiere dedicarse a esto. Al final las respuestas son muy parecidas, pero están descritas de manera distinta. Entonces, supone un esfuerzo extra por parte de la persona que analiza los datos el tener que unificar las respuestas. Otro aspecto que vamos a tener en cuenta, que ya hemos dicho al principio, es la forma en la que vamos a recoger la información y los datos que nos den. Si yo hago una pregunta al alumnado del grupo A y del grupo E, tengo fácil acceso a ellas y a ellos, y aparte, pues la recogida de datos será más o menos sencilla porque soy un número de personas limitado. Sin embargo, si yo quiero hacerle una pregunta a toda la ciudadanía que reside en España, pues el trabajo se me va a hacer tan complicado que prácticamente va a ser imposible. Este grupo de personas al que yo me planteo realizarle una pregunta es lo que estadísticamente denominamos muestra. Si yo me planteo una pregunta que quiero hacerle a un número inabarcable de personas, al final lo que tengo que seleccionar es una muestra aleatoria más pequeña que pueda ser representativa de ese número de personas tan grande. Quiero recargar el adjetivo aleatorio, es decir, esta muestra tiene que ser escogida totalmente al azar. En caso contrario, la muestra no será representativa de toda la población. La aleatoriedad o no aleatoriedad de, lo, de la muestra escogida es uno de los principales problemas que nos encontramos en la estadística. Imaginaos, por ejemplo, que yo quiero hacerle una pregunta a la población malagueña acerca de cuál es su plato favorito. Evidentemente, si me limito solo a mi entorno familiar, pues los platos que comemos habitualmente son los mismos. Entonces esta muestra no es representativa. Esto es algo que puede ocurrir por desconocimiento o que se puede hacer de manera intencionada para sacar algunos datos un poco falseados, como puede pasar quizás en algunos medios de comunicación y en algunas preguntas que os encontréis. Imaginemos ahora que os voy a hacer una encuesta con tres preguntas. La primera de ellas va a ser ¿cuál es tu género cinematográfico favorito? En la segunda, que cuántos libros leéis, pues en un año. Y en la tercera, que cuánto tiempo dedicáis al día a ver series. Pues ya sea en plataforma o en la tele o donde sea, simplemente a ver series. Como os podéis imaginar, cada una de estas preguntas nos devuelve respuestas muy diferentes. Cada uno de los aspectos por los que preguntamos, el género cinematográfico, el número de libros, la cantidad de libros y el tiempo que se dedica a ver series, se denominan variables. Y dependiendo de los posibles valores que tomen la respuesta, nuestras variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Para la primera pregunta, ¿cuál es tu género cinematográfico favorito? La variable puede tomar pues, valores del tipo drama, comedia, ciencia ficción, acción, musicales... Todas estas son cualidades. Es por eso que nuestra variable género cinematográfico es una variable cualitativa. Las variables cualitativas expresan, como bien... Dice su nombre. Cualidades que no pueden representarse con números. La siguiente pregunta, cuántos libros lees en un año, sí que puede expresarse con un número. Es una variable que expresa cantidad y, por tanto, es una variable cuantitativa. Esta en concreto tiene una característica y es que solo puede responderse con números enteros. Es decir, no podemos responder a esta pregunta diciendo que yo leo 1,7 libros. Por tanto, además de ser una variable cuantitativa, decimos que es una variable discreta. En cambio, la última pregunta, ¿cuánto tiempo dedicas al día a ver series? Sí que nos puede devolver datos numéricos y además que pueden tomar valores decimales. Es lo que conocemos como variable cuantitativa continua. Yo sí puedo decir que dedico 1,5 horas a ver series. Tengo todo un continuo de respuesta. Y ahora me estaréis diciendo, muy bien Isabel, pues hasta aquí tengo los tipos de variables, pero ¿cómo las analizo? Pues lo primero, primero que tenemos que hacer es organizar los datos. Para ello, lo más sencillo es organizarlos en forma de tabla. Lo más fácil es colocar todos los valores de la variable que tenemos y anotar el número de veces que se ha repetido cada uno de esos valores. Esta tabla recibe el nombre de tabla de frecuencias. En ocasiones, si tenemos preguntas que pueden devolvernos una gran cantidad de datos diferentes, lo que podemos hacer es agruparlas por intervalos, por rango de datos. Por ejemplo, si tenemos una variable, como ocurría anteriormente, que se corresponde con el tiempo que dedico al día a ver series, pues no voy a apuntar cada 0,1 hora, porque al final pues, me saldría mogollón de datos. Lo que voy a hacer es agruparla en intervalos de 0,5 en 0,5 horas. En el caso en el que los valores de la variable están representados en intervalos, para poder analizar los datos, necesitamos escoger un representante de ese intervalo, es lo que llamamos marca de clase. Habitualmente esta marca de clase suele corresponderse con el punto medio del intervalo. Vamos a ver las tablas de frecuencia de los tres ejemplos que hemos visto anteriormente. Voy a detenerme en el ejemplo de la variable que se agrupa por intervalos para que podáis ver cómo trabajar con la marca de clase y pondremos en pantalla así rápidamente los otros dos ejemplos de las otras dos variables. De primeras, como podéis ver, esta tabla tiene varias columnas. La primera de ellas tiene colocados los valores que toma la variable. En este caso, como hemos organizado la variable por intervalos, pues hemos colocado los intervalos. Además, en este caso concreto, tenemos una segunda columna en la que indicamos la marca de clase. La siguiente columna, que recibe como nombre n sub i, recoge el número total de veces que ha ocurrido el valor correspondiente de la variable. Esto es lo que llamamos frecuencia absoluta. Como podéis ver, pues hay dos personas que nos han dicho que dedican al día entre 0 y 0,5 horas, a ver series y, por ejemplo, 12 personas que dedican al día entre 3 y 3,5 horas. Si estáis viendo los intervalos tal y como están colocados, veréis que al principio hay un corchete y al final un paréntesis. No sé si os acordáis de cuando estudiabais intervalos en la etapa secundaria, pero el corchete significa que ese valor se toma y el paréntesis que ese valor concreto, el último valor, en el caso del primer intervalo, el 0.5, no se toma. Ponemos esto así para que el 0.5 no se considere en el primer intervalo y en el segundo a la vez. Tras la frecuencia absoluta, eh, tenemos una columna que nos sirve para llevar la cuenta total y es lo que se denomina frecuencia absoluta acumulada. Esto se calcula sumando todas las frecuencias absolutas anteriores, por lo que se va acumulando, de ahí el nombre. Al llegar al último valor de la variable, la suma nos debe dar el número total de datos. Esto también es una forma de ver que no nos hemos equivocado. Si comparamos la frecuencia absoluta de cada uno de los valores de la variable con el número total de respuestas, mediante una fracción en la que el numerador es la frecuencia absoluta y el denominador el total, obtenemos la frecuencia relativa, lo que corresponde a la columna f sub i. Podemos también calcular la frecuencia relativa acumulada de la misma forma que hacíamos antes, y es la columna de la F sub I mayúscula. La frecuencia relativa, además, permite conocer el porcentaje de respuesta a cada uno de los valores de la variable, multiplicando cada una de las frecuencias relativas por 100. Es lo que se llama frecuencia relativa porcentual. Y de nuevo, podemos realizar la acumulada, que nos será de mucha utilidad cuando contemos lo que viene a continuación. Por último, a la hora de organizar los datos, si estos están ordenados, podemos indicar en qué parte de los datos se acumula más respuesta. Para poder ordenar los datos, evidentemente, solo podemos referirnos a las variables que son cuantitativas. Para dar esta información nos tenemos que hacer servir de los cuartiles y los percentiles, quizás os suenan. Los cuartiles lo que hacen es dividir los datos en cuatro partes iguales, de manera que las respuestas estén más o menos equilibradas en cada una de esas cuatro partes. Así podemos saber si el número de respuestas se agrupa más en una parte que en otra. Para ello lo que tenemos que ver es cuándo se alcanza el 25% de los datos contados, el 50 y el 75% respectivamente. Esto se puede observar en la columna de la frecuencia relativa porcentual acumulada. No veas si tiene apellido. Los valores en los que se alcanza el 25%, el 50% y el 75% de los datos estudiados son lo que denominamos Primer, segundo y tercer cuartil respectivamente. Vamos a fijarnos ahora en el ejemplo de los libros que leemos al año. Con las respuestas de 0, 1, 2 y 3 libros, todavía no hemos acumulado el 25% de los datos recogidos. Vemos que no es hasta que consideramos el valor 4 cuando se alcanza y sobrepasa ese 25%. Esto nos dice entonces que el 4 es el primer cuartil, o lo que se denomina Q1. ¿Qué ocurre con el segundo cuartil? ¿Cuándo es que llegamos al 50%? Si tenemos en cuenta del 0 al 5, todavía no hemos conseguido la mitad de los datos. Es cuando cogemos el valor 6, que entonces pasamos del 50%. Por lo tanto, el segundo cuartil es este valor 6. Esto quiere decir que ordenando los datos de menor a mayor, el que esté justo en la mitad será una persona que ha respondido que ha leído 6 libros al año. Finalmente, el tercer cuartil habrá que mirarlo cuando nos pasemos del 75%. Y podemos ver que esto ocurre cuando consideramos el valor 7%. Una vez hemos analizado todo esto, podemos ver que hay muchas personas que leen mucho, porque las personas que leen menos de 5 libros no llegaban ni a la mitad de la respuesta. Podemos decir entonces que los datos están apelotonados en los valores más altos. Todo esto lo podemos hacer con muchísima más precisión considerando los percentiles. En este caso lo que hacemos es dividir la distribución de los valores en 100 percentiles. Y lo hacemos de la misma forma que antes. Por ejemplo, en el ejemplo del número de horas que se ven ve series al día... El percentil 45 se alcanza en el intervalo 1,1,5 y el 69 en el intervalo 2,5,3. Hay formas de calcular el valor exacto de los percentiles, pero se alejan de esta etapa educativa y no vamos a entrar en ella en este vídeo. Y esto es todo en cuanto a la introducción a la estadística. Iremos profundizando más en ella en los siguientes vídeos. Si os surge cualquier duda, comentario o apreciación que queráis hacer, podéis utilizar los canales de comunicación habituales o dejaros algún comentario aquí abajo.